¿Qué pasa compitruenos? Se acaba de anunciar una nueva tera incursión de 7 estrellas de Decidui. Pero ojo, no el de Hisui, sino el de séptima generación de toda la vida Y nada, vamos a ver qué nos trae este Pokémon y también con qué Pokémon lo vamos a reventar ¡Let's go! Pues venga, vamos a empezar con nuestro amigo Deciduay. Vamos a ver qué movimientos puede aprender y qué estadísticas tiene Para ver si podemos sacar alguna conclusión interesante. La primera que podemos ver es que tiene tanto buen ataque físico como ataque especial. 107 y 100 es prácticamente lo mismo y como veis aprende tanto danza espada como maquinación, compañeros. Se puede bustear por dos, el ataque físico o el ataque especial y eso quiere decir que os lo pueden traer tanto físico como especial, pero vamos, perfectamente, ¿vale? Es cierto que por el lado especial... Tiene menos variedad de movimientos, ¿vale? Tiene en el, en el tema volador solamente vendaval, que ya sabéis que es un ataque que falla, tiene llueve hojas también, que bueno, baja ataque especial, por tanto, eh, es un poco extraño que lo lleve, y bola sombra, que bueno, esto va a pegar unas leches increíbles igualmente, ¿vale? En el lado físico sí que es cierto pues que tiene mucho más donde pegar y sin sentirse un poco nerfeado, ¿no? Pajarosado y acróbata, hoja aguda con alto índice de crítico, puntada sombría, tiene también garra umbría, golpe bajo y desarme por el tipo siniestro e incluso tiene acceso a movimientos de tipo lucha para contear esos posibles Pokémon de tipo hielo que quieras llevar, ¿no? contra este bicho. ¿no? Cuidado porque si yo tengo que apostar, apostaría por el tema eh, atacante físico, casi siempre este Pokémon se juega físico, por tanto yo apostaría por eso, pero no descuidemos el tema de bueno, que puedan llevar algún movimiento especial o incluso ser mixto, ¿no? que ya nos ha pasado en alguna raid. Y bueno, interesante además de los movimientos que obviamente son clave, el tema de los movimientos support, porque ya sabéis que estos Pokémon de 7 estrellas suelen tener pues un par de turnos o un turno gratis nada más empezar la raid. Entonces ya no solo es danza, espada y maquinación, sino que también te puede tirar un danza pluma en tu cara y bajarte el ataque a la mitad. Así, por la cara. Así que mucho cuidado con este Pokémon, que seguramente sea algo complicado. Aún así, vamos a ver sus stats, a ver si podemos sacar algo en claro también, y es que fijaos la defensa física que tiene. En efecto, es mucho peor que la defensa especial, por tanto, eh, vamos a pensar que lo lógico es intentar one-shotearlo más por la defensa física que por la defensa especial. Aunque, chicos, yo os he traído un poquito de todo, así que ahora sí, sin más dilación... Vamos a ver los Pokémon que lo revientan. Pues venga, vamos al lío, tenemos aquí nuestra partida y os voy a enseñar los Pokémon porque de verdad son increíbles. Aquí los tenéis, empezamos con mi favorito que es Avalug. Chicos, este Pokémon es espectacular, se va a pasar esta raid volando. Luego tendríamos a y God que también es God, O sea, es que es, es que es increíble, lo siento por los de Pokémon Escarlata que no lo tengáis Porque, eh, bueno, los de Pokémon Púrpura estarán aplaudiendo Este Pokémon yo creo que también se va a pasar la raid volando Y luego tenemos otras opciones muy buenas como el Ferropalmas, Electros Max Calibur, también buenísimo Y Rotom Heat, os valdría también Zetitan, os valdría también... Bueno, hay muchísimas opciones, ¿vale? Os voy a traer las dos mejores Y luego las otras las vemos un poquito por encima, empezamos con Avalug Que ya me parece que está rotísimo Chicos, aquí lo tenéis, por supuesto Shiny, como no podía ser De otra manera, que es precioso Y con el objeto Restos, porque es un Pokémon Que va a aguantar muchísimo, de hecho Aquí tenéis el set de movimientos ...que está loco, este Pokémon está loco, tiene maldición para subirse ataque y defensa... ...tiene defensa férrea para subirse aún más la defensa, pero que tú dirás... ...pero le hace falta más la defensa, que tiene 405 chicos, o sea, es que está loco... ...bueno, pues a ver, este Pokémon es clave para esta raid... ...siempre y cuando eh, nuestro Deciduay no tenga nada de ataque especial, ¿vale? ...mucho cuidado con eso, porque si es atacante especial o mixto, nos puede dar problemas... ...fijaos la defensa especial que tiene... Que es muy bajita, así que bueno, esto como es en la teoría, todavía no tenemos eh, los datos de qué movimientos va a llevar, pues yo que apuesto por la defensa física, pues es que chicos, o sea ya está, es que se sale de la gráfica, fijaos las estadísticas, se sale de la gráfica, es que no tiene sentido. Entonces, te tiras defensa férrea para estar chill, maldición hasta ponerte el ataque al máximo y luego simplemente tienes que... ...pegarle con Alud, que pega el doble si encima te han golpeado ese turno... ...por tanto vas a pegar 120 de potencia... Y ya estaría, chicos, te tiras un recuperación si te hace falta, yo qué sé, si es que este Pokémon va a aguantar todo lo que el Decidueye le quiera pegar, siempre y cuando sea por ataque físico, ¿vale? Eso pues lo veremos el día que llegue la raid. La habilidad, ritmo propio, da un poco igual, la otra creo que se cura con el granizo, pues si quieres puedes poner la nevada esa, da un poco igual, ¿vale? El ritmo propio está bien por sí, pues bueno, te tira un Hurricane para que no te pueda confundir, ¿no? Eh... No sé qué queréis que os diga, son detallitos, yo creo que te la vas a pasar volando aunque no lleves una habilidad clave. vale Vamos a ver los stats, le he puesto el máximo en HP y el máximo en ataque físico con naturaleza obviamente firme, pero le puedes poner el máximo en defensa física o el máximo en defensa especial si ves que tiene algún ataque especial. Yo no me rayaría, creo que este Pokémon se la va a pasar, pero increíblemente volando. Y si lo queréis, como siempre, os lo voy a regalar en mi servidor de Discord, ¿vale? Así que, por favor, meteros. Si este Pokémon nos convence que tiene algún ataque especial o lo que sea, pues, hermanos, pasamos a nuestro amigo Mirai God. Mirai God es God, o sea, es que es espectacular. Con el cascabel concha para recuperar un poquito de vida si hace falta. Le podéis poner también, si queréis, eh, la semilla eléctrica para subirte... Un nivel de la defensa especial. La semilla. Semilla eléctrica se llama, ¿no? Me parece que sí. Eh, te subes un nivel de la defensa física. Y así, pues bueno, si te va a pegar por ataque físico. Lo aguantas más con el pechito. Y este sería el set de movimientos. Aquí no engaño a nadie. Electroderrape, el ataque por excelencia de Miraidón. Paz mental. Te busteas todo lo que puedas. Eco Metálico. Eh, para bajar en la defensa especial todo lo que puedas. Y carga parábola. Por si acaso no tuvieras suficiente para recuperarte con ese. Con ese ataque de. Con el cascabel concha y el electroderrape. Yo que sé, o sea, no sé, ya me extrañaría. Pero bueno, tienes el carga parábola. Si lo llevas con el Electric seat pues te viene muy bien carga parábola para recuperar un poquito de vida, ¿no? Para el que no lo sepa, este movimiento no es que pegue mucho, pero te recupera la mitad de lo que hayas pegado, ¿no? Que va a ser una barbaridad, la verdad, va a ser increíble. ¿Cuál es el peligro de este Pokémon? Pues que tampoco te busteas la defensa física, salvo con la semilla eléctrica, entonces, bueno, pues habría que tener un poquito de cuidado, no vaya a ser que el tío empiece a tirarse a danza espada y nos vuela mmm, Miraidon con mirarlo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, lo bueno es que resistimos sus stabs, entonces, ¿qué quieres que te diga? Excepto el fantasma, lo demás, pues en teoría deberíamos estar bastante bien, ¿vale? Seguimos con Baxcalibur, Calibur, también por supuesto Shiny, porque es maravilloso, con el dado trucado, pero da igual lo podríais llevar con el... con, no sé, leftovers, restos, también me vale. Este es dragón, por supuesto, los teras siempre, siempre, o eléctrico o hielo, ¿vale? O sea, no, no hagáis el canelo, ¿vale? Este es dragón. Movimientos, danza, espada, carámbano, vasto impacto para bajarle el ataque a ese bicho que no se nos venga muy arriba, o malicioso para bajarle la defensa, ¿de acuerdo? Digamos que este set de movimientos me parece espectacular, por supuesto firme, max ataque, max HP, y ya está, esto es un poco la teoría, se podría cambiar, este Pokémon también aprende eh, la, la pirueta helada me parece. Bueno, este también aprende pirueta helada por si a luz no te gusta. Yo qué sé, chicos. Hay muchísimas opciones, ¿vale? Ferro Palmas es buenísimo, ¿vale? Este Iron Hands es increíble. Aprende defensa férrea y danza espada. De manera que te puedes poner al máximo en todo tranquilamente. Exactamente igual que lo hace el Baxcalibur. El y este Pokémon, ojo, eh, que también está muy loco, ¿eh? Porque mirad la defensa que tiene. 252. No está tan loco como el Avalug. Pero pega una barbaridad. O sea, que si este Pokémon ya lo tienes tú ahí preparado para otras raids que hemos hecho, este Pokémon, de verdad, o sea, lo vas a volar. ¿Por qué no le he puesto el set de tambor y tal? Porque creo que no hacía falta tanto. O sea, creo que con Tearte a danzas espadas, con la defensa férrea vas a aguantar tranquilamente. Obviamente, si tiene por el ataque especial, te pega por el ataque especial, vas a sufrir un poco. Pero bueno, es lo que hay. Luego tendríamos también a Electros, que tiene Enros, que tiene Onda Trueno, que esto también... Es interesante, ¿no? Al fin y al cabo poder paralizarlo está guay con Voltio Cruel y Descanso. Este Pokémon le puedes empezar a enchutar en rosques como si no hubiera un mañana y finalmente pegarle un Voltio Cruel o más de uno hasta que lo termines por volar, ¿no? El Onda Trueno te va a ayudar muchísimo, a ti y a todos tus colegas, y el Descanso pues por si te hiciera falta, ¿no? De hecho le he puesto el objeto de la Valla Tania para despertarte por pues, si te tienes que tirar un, un Descanso, ¿no? Y ya estaría, con este Pokémon también creo que te lo puedes pasar, pero vamos, increíble. Y el que menos me convence de todos los que he traído aquí, pero que tampoco está nada mal porque tiene fuego fatuo maquinación y rayo, e incluso doble equipo para que no te pegue nada el, el pobre Deciduay, sería Rotom, que aguanta muy bien el planta, aguanta el volador. Bueno, muy buen Pokémon, sinceramente, full ataque especial, full PS también, para tenerlo muy muy tanque. Y creo que este de movimientos es brutal, también aprende a rayo confuso... Lo que quieras, ¿vale? Algunos me habéis hablado también del cetitan con Tambor. También, ¿vale? cetitan con Tambor. Zetitan es un Pokémon también muy defensivo, que os va a pegar unas leches increíbles. Chicos, yo creo que cualquiera de estas estrategias se la puede pasar volando. Hay que tener cuidado si tiene Danza Pluma, porque entonces creo que la mejor opción sería ya Miraidon o el Rotom ir por la parte especial. Pero, bueno, yo creo que eso ya lo veremos cuando llegue un poco la ocasión, ¿no? Pero creo que con todo esto, chicos, vais volando. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya servido, que preparéis vuestro Avalug, vuestro, lo que queráis para reventar a Deciduay. Y si no lo queréis preparar, yo os lo regalo en mi servidor de Discord. Y sin más, hermanos, reventad ese botón de like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!